¿Fotografiar o no fotografiar? ¿Esa foto realmente me transmite una emoción? Todo encuentro inspiración. 2 más 12 es 4. ¿Fotografía es arte o no? ¿Todo fotógrafo es artista? ¿La cámara es tan importante así? ¿La competencia en la fotografía es saludable? ¿Con qué motivación hago fotos? ¿Debo usar desodorante durante la cuarentena? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dark Room en Uso, un nuevo rincón dentro de este canal. ¿Y de qué va ese rincón que estamos creando? Va de, de temáticas de fotografía para pensar, reflexionar, filosofar, cuestionar, freír el cerebro, pajearse la mente, desconstruirse. ¿Por qué he creado ese, ese pequeño rincón acá? Porque por veces yo veo temas así sueltos en la... En la dimensión fotográfica y yo respeto cualquier perspectiva, cualquier opinión, pero no necesariamente tengo que compartirlas. así. Entonces acá yo entro en el cuarto oscuro exactamente para eso, para poder revelar lo que yo pienso sobre eso. Así. No que eso sea importante o menos importante o, o más importante, no. ¿Y hacia dónde va ese rincón? ¿Hacia dónde va? O sea, ¿Qué pretende con eso? Nada, no pretendo no nada, no pretendo llegar a ninguna resolución, no pretendo llegar, y lejos de eso, llegar a una verdad, ¿vale? llegar a una guía definitiva, ¿vale? entonces acá, no, no sé. acá la idea es esculpir, así. esculpir, traer negativos temáticos y revelarlos. Así. Llevar más cuestionamientos aún. ¿Vale? Entonces vengo acá al cuarto oscuro, me siento y reflexiono. Filósofo, bajé mi mente y les comparto. ¿Vale? Básicamente compartí mi locura. Si ustedes quieren compartir sus locura, deja ahí en los comentarios y vamos. O sea, vamos. Vamos ni una. La no, unión que recién empieza.